El municipio de Medialuna mantiene en cero las tasas de mortalidad infantil y materna en lo que va de este año, con un total de 92 niños nacidos que gozan de perfecto estado de salud junto a las familias, incidiendo en estos resultados del programa Materno-Infantil, el hogar materno donde reciben atención prenatal, las embarazadas que viven distantes del municipio y las que presentan riesgos durante su embarazo. Se ingresan a las 26 semanas y en dependencia de, de la lejanía aquí a la zona urbana se van ingresando, algunas a las 30 semanas, algunas a las 34. Las demás son las pacientes para recuperación nutricional, ya sea por exceso o por defecto, o en mayor cuantía, para aumentar de peso, ya que aquí tienen un, se les realiza un cálculo nutricional y se le da la dieta que, que lleva cada una de acuerdo a su peso y al, a la deficiencia del peso. Realizamos eh, diariamente charlas a todas las gestantes, eh, algunas veces se agrupan todas o en la hora misma del pase visita, aquí los médicos, las enfermeras, aquí una vez las pacientes ingresan, se le hace un examen físico general, se le hacen complementarios eh, y ahí vamos evaluando, estratificando los riesgos. Para mantener en cero las tasas de mortalidad infantil y materna en lo que va de este año, ha sido decisiva la labor integrada de un equipo multidisciplinario de la atención primaria de salud y los servicios sanitarios en el policlínico docente Raúl Pedro Sauric, como el ultrasonido Doppler, para evaluar riesgos maternos y fetales y de genética a todas las estantes, favoreciendo el resto de los indicadores de salud reproductiva, la mayoría inferior a igual periodo del año anterior, como los bajo pesos al nacer y en cero... ...las tasas de mortalidad escolar y preescolar... ...que avalan la calidad de los servicios de salud... ...que en función de proteger a la madre y el niño. Ingresé por situación geográfica a las 26 semanas. ¿Qué tiempo tienes de embarazo? 34, 4 semanas. En el transcurso que llevo aquí... ...la, la relación ha sido satisfactoria... ...los médicos agradables... ...dan charlas sobre la lactancia materna el baño de los baños del recién nacido. Yo soy de la comunidad de los Bocas de Cardero, llevo un mes y quince días y me siento bien aquí. Es mi primer bebé, soy de la comunidad de Purial y llevo dos meses y un día aquí y me siento bastante bien. Con acciones encaminadas a reducir el embarazo en la adolescencia, prevenir partos pretérmino y mejorar la atención prenatal desde los consultorios médicos de la familia, hasta el ingreso institucional para el nacimiento del bebé, un logro de la salud pública en el municipio de Medialuna, que dedican a saludar el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.